Mi nombre es Franco Romero, soy ingeniero comercial de profesión. Si bien me incorporé al pase de forma tardía, cerca de fines de octubre, mi experiencia ha sido muy gratificante, ya que considero que es una oportunidad real que hay de poder ayudar, colaborar con los jóvenes a que tengan un mejor futuro, un mejor porvenir, en el fondo, de tratar de incentivarlos a la continuidad de estudios con la educación superior. Eso considero que es importante, ya que estos jóvenes son. ...estamos premiando el esfuerzo que han tenido durante toda su enseñanza media... ...independiente de, del resultado obtenido si o no en la PSU... Eh, ...para mí ha sido bonita la experiencia... ...en realidad acercarse como a la comunidad... ...y aportar algo a lo que es el desarrollo país... ...en eh, cuanto al 2015 yo creo que nos fue bastante bien... ...ya que logramos completar un gran número de proyectos participativos... ...que es el área en el fondo estoy encargado de, del desarrollo de los proyectos... ...como tal tuvieron muy buena acogida por parte de los establecimientos, de las comunidades educativas, en este sentido esperamos que el 2016 se nos venga lleno de logros en realidad. Si bien se nos agrandó un poco el universo de trabajo, yo creo que nos va a dar las capacidades para poder cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado.